Reviste todos estos elementos y una transcripción calificada es el que reviste elementos que lo vinculan a un pueblo a una comunidad. Porque, ¿qué sucede? Porque te hablaba, por ejemplo, de la cédula de identidad, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que el pueblo dice, no te voy a dar tu cédula de identidad. Porque también, también no se cantan malas rancheras en los pueblos, pues. ¿Qué pasa? ¿No? Al contrario, con estos elementos que yo tengo no es necesario que alguien me venga a dar una cédula de identidad. ¿No? No necesito pues. Porque además, puede ser que si se trata de, de, de asaltar a la ley, pues puede ser quien puede ir a una comunidad y decir, dame una cédula de identidad. Pueden argumentar ahí que ya me vine a vivir, que esto, que el otro, hay que tu cédula de identidad. Puede suceder también, ¿no? ¿Eso no es garantía? ¿O sí es garantía? Todos se lo pueden brincar. Pienso yo? Ese es mi, mi, mi punto de vista. ¿Qué sucede? Fíjense. Cuando emite este acuerdo el, el, el, el INE, dijimos no. No porque además varios partidos también se fueron, se fueron en controversia. Unos partidos decían que, que, que el hecho de que el INE asignara 12 diputados y que los partidos políticos tenían que poner indígenas en esos en esos distritos, era una franca violación a los partidos políticos, era una intromisión del INE a la vida interna de los partidos políticos. ¿Sí? Entre otros argumentos, otros dijeron, no, es que no consultaron a los pueblos indígenas, porque eso ya le, le, le, ¿sí? es pues ley. Mejor eh, no emitan la acción y que se consulten. ¿No? No la llamamos por ahí más traje. Entre otros argumentos que fueron saliendo por ahí. Ahora, cuando, cuando vemos el acuerdo de línea dijimos, está bien el acuerdo. Bienvenido el acuerdo para la participación política. Como vemos que los, algunos partidos están impugnando el acuerdo de línea, vamos en apoyo a esa acción afirmativa. Y fuimos a dar razonamientos de que el INE está facultado para emitir acciones afirmativas sobre, y argumentando todo esto que les dijimos y además una vez que fuimos dijimos además no queremos que sean 12 sino que seamos 28 ¿No? y, y este, argumentando también el, el, que sean 28 en esa, en esa argumentación otro punto dijimos no porque el INE también dijo que para, para garantizar para acreditar la calidad de indígena Únicamente bastaba la mera manifestación de, de que yo soy indígena y con eso se cumplía el requisito. Con esto estaba sanado, dijimos, no, puede haber un fraude por ahí. Entonces, eh, si me la regresa la anterior, nada más, perdón. Entonces, el tribunal, ¿qué dijo? El acuerdo de línea reduce la posibilidad de participación y representación política, dijo el tribunal. Está reduciendo. ¿Por qué? Y, oye, viene lo siguiente. ¿no? Primero, de los 12 distritos electorales indígenas federales dijo que no sean 12, que sean 13 ¿no? 13 tomando en cuenta el 60% de la población, es decir que, que los distritos electorales federales contaran con el 60% de población indígena ¿no? en el censo entonces sacando los, los, los distritos que cuentan con esta característica pues esos son son los 13 distritos que cuentan con más del 60%. Si continuamos, por favor. También, nos dio la, nos dio la razón y el asunto de la autodescripción lo que les dije ahorita, la autodescripción calificada. ¿no? Es decir, que, el, que en estos 13 distritos que acabamos de ver, los partidos políticos, todos los partidos políticos, van a tener que acreditar, van a tener que acreditar que las personas que van por sus partidos cuentan con, con la autodescripción calificada. Dice, la autodescripción calificada, demostrada con medios de prueba, el vínculo que el candidato tiene con su comunidad para evitar un fraude a la ley, una sí. ventaja sí. indebida. Seguimos, por favor. Esto, la autodescripción calificada, dice, ¿cómo, ¿cómo el tribunal dice qué elementos podría valorar los partidos? Y también el INE, porque el momento que los partidos exhiban sus sus listas de, de candidatos van a tener que reunir estos requisitos. Esto lo aumentamos también en la demanda. Es decir, nosotros poníamos, pedíamos que, que los que sean candidatos que por lo menos hayan prestado un servicio comunitario en su pueblo. ¿Por qué, razón? ¿Por qué razón? Porque esa persona ya cumplió un cargo y sabe lo que es el servicio comunitario. Tiene un vínculo con la comunidad. Porque también en la comunidad hay personas que son indígenas pero no, no cumplen servicios, les vale. Y a ver, háganos cumplir. Entonces, si pongamos que una de esas personas viene acá y quiere, quiere representarlos, ah, será legítimo que lo represente. ¿Se pueblo lo hace si nunca se ha parado acá? ¿Habla su idioma? ¿De todo? No, no. ¿Qué dice? El haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la final población, o distrito por el que pretenda ser postulado, esto último ya lo agregó el tribunal digamos, no, pero el primer argumento es eso que estamos pidiendo el que sigue por favor segundo, digamos, otro ejemplo participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas dentro de la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulado, pero esto ya digamos lo agregó el tribunal, el que sigue por favor ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. El que sigue, por favor. Bien, esto esto fue lo que. este, ¿Cómo vamos con ahora? No se está acabando la.? No, Bien, entonces, digamos. Digamos en ese sentido que. que que lo que hemos hecho ahorita no es lo que queremos no buscamos pero lo estamos buscando a través, de, a través de la vía judicial ¿sí? que, el, que la población indígena tenga acceso eh, eh, a la representación política pero que no llegue cualquier persona sino que, que lleguen personas comunitarias con responsabilidad comunitaria es ¿sí? decir, que no pongan a cualquier persona y entonces eso está en proceso ¿y qué, qué nos va a garantizar eso a nosotros? si bien nos, nos puede garantizar que en algún momento, algún momento alguien pueda, pueda abonar una gran abonar o atraer una gran cantidad de votantes puede, puede alcanzar digamos una empatía con el electorado que podamos alcanzar una transformación política en el país. ¿Sí? Pues no hay otra forma. Tenemos esto pues es lo que, lo que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos ahora, tenemos que buscarle, poner reglas, ponerle que se definan bien las reglas. No sabemos cómo vaya a terminar porque ahorita está en proceso, el, bueno, el proceso electoral, ¿no? Pero eso es lo que estamos buscando mientras se da lo que lo que viene. Hoy, ya para ir concluyendo, eh, me parece que lo más novedoso que tenemos hoy, los pueblos indígenas para la representación política, la tenemos aquí en la ciudad de México. ¿sí? Oaxaca, de alguna forma ha tenido, digamos alguna tendencia, pero hoy reconocemos la constitución de la Ciudad de México como un documento que, que, que habla sobre la participación política de los pueblos y las comunidades indígenas residentes de aquí de la Ciudad de, de México. ¿no? Se está visualizando una, una participación distinta a los partidos políticos, así como una bancada indígena, pero eso va a salir de las consultas que hagan, porque recuerden, no sé si ya lo platicaron acá, pero aquí en la Ciudad de México para este proceso electoral eso que platicamos ahorita es a nivel federal pero esto, aquí en la Ciudad de México también eh, con la nueva constitución eh, se buscó que el actual, la, la, actual Asamblea, la, la actual Asamblea Legislativa pudiera haber consultado a los pueblos para que los pueblos pudieran participar en este proceso electoral que estamos viviendo ahora pero no sucedió así si los diputados no quisieron Consultar, hicieron sus argumentaciones y este asunto fue llevado a la Suprema Corte de la Justicia a través de las acciones de inconstitucionalidad. Y la Suprema Corte resolvió y dijo que efectivamente hay una omisión legislativa, pero que ya no se puede hacer nada. Así que nos esperemos para el proceso electoral del 2021 y que el Congreso de la Ciudad de México está obligado a emitir una ley pero previamente consultada con los pueblos originarios. Pero si de este proceso, si se llega a cabo la consulta, en buenos términos, con todos los estándares internacionales establecidos, con una consulta plena, puede, puede salir algo que nos pueda permitir a los pueblos, a las comunidades, participar bajo un sistema distinto, bajo un sistema comunitario, no bajo el sistema, el sistema de partidos políticos. Pero ahí está el tema, digamos... No podríamos desmenuzarlo por falta de tiempo, pero que ustedes lo sepan y conozcan, que pareciera ser que ya estamos viendo el camino pues por dónde irnos. Parece que ya hay un entramado pero hay que cuidarlo, hay que litigarlo ante los tribunales, es desgastante. Pero quiero dar, ya para ir terminando, esta acción afirmativa que emitió el Tribunal Electoral, el, perdón, el, el Instituto Nacional Electoral, también lo hicimos con apoyo de una defensoría indígena del Tribunal Electoral Federal esta defensoría también es una acción afirmativa a favor de los pueblos indígenas que por lo menos ya hay abogados que están apoyando, están litigando los temas para que se vaya delimitando la participación política de los pueblos indígenas igual en esta agencia especializada en atención a personas indígenas en la historia. también es una agencia sí, es, una, es, una, perdón, es una acción afirmativa y esto es producto de todo de todo el movimiento indígena nacional y de, de las marchas protestas y que se han hecho pues, ¿no? pero ahí vamos, vamos caminando el camino parece que ya es más corto pero no podemos bajar tenemos que seguir impulsando y mejorando es que bueno que están ustedes acá porque veo puro COVID ¿no? y eso indica que este, aquí van a salir buenos guerreros y guerreras para retomar el tema indígena pero el tema indígena en serio, es decir, es decir, la parte finita, que es la cosmovisión. Nunca nos olvidemos que cuando propongamos algo, siempre tiene que ir a consulta. Hay que consultar para ver qué dicen los demás, ¿no? Porque pareciera ser que esa época de los voceros, de los pueblos indígenas, ya va bajando un poco, pues, ¿no? Hay mucha gente que, que, que, que, gracias a ellos también, el tema indígena se ha posicionado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahí tenemos a Rodolfo Estavincati. Fue un verdadero defensor de los derechos indígenas, como muchos otros hombres y mujeres que se las reconoce. Pero también habemos de, del otro lado, que no abonamos mucho también al tema. Y pues los felicito y, y pues les agradezco su espacio, su tiempo. Y, y bueno, pues ya los veré en la escena, en la escena de los derechos indígenas. Gracias.